Nos dicen, hay que vivir en el ahora, porque el ahora es un regalo, por eso se llama presente. Aunque en realidad el presente y el ahora son diferentes, el presente es colectivo. Para todos este es el mismo presente, pero el ahora es individual, es tu ahora, es tu momento, tu instante. Y dentro de tu instante está tu regalo. La pregunta es, ¿cuál es ese regalo? ¿Te has puesto a pensar en ello? Personalmente y en mi corazón siento que el regalo de la hora es precisamente un océano infinito de posibilidades para elegir, para decidir ser y hacer. Tú tienes la elección, por eso es tu regalo y por eso tú ahora es diferente a mí ahora. Importante, porque luego en lo que decidimos, con cada decisión estamos tejiendo el futuro. Como digo, el, el, las decisiones que tomamos ahora son los hilos que en el futuro nos van a conducir como marionetas. Pero claro, el titiritero soy yo mismo en las decisiones que estoy tomando ahora. Sin embargo, siento que más al fondo hay otro regalo. El regalo de la hora. Para mí, el más importante. El regalo de tu ahora. Ese ahora que existe gracias a que tu corazón está palpitando. Igual que mi corazón. Es el regalo de poder sentir, vivir vivenciar, experimentar la creación y su creador sentir esa plenitud de ser uno con él sentir esa plenitud de agradecer el alimento de la madre, de la vida misma del planeta, la galaxia, el universo para mí el regalo más grande es que yo ahora pueda sentirlo y es un regalo que solamente es posible dentro de mí en el instante presente, dos variables que existen dentro de tu pulsar, dentro del corazón, que está dentro de mí, mi ser, y en el presente, en mi ahora, en este instante, que existe gracias a que mi corazón está palpitando. Significa el regalo de poder sentir la inteligencia del todo. Significa el regalo de poder Verla manifestada en la vida, en todo lo que nos rodea. En la tierra, en el aire, en los rayos del sol, en el agua, en las personas que están con nosotros, en los animales. En todo está la inteligencia y la presencia del Padre, su amor. Y el ahora es la oportunidad de experimentarlo, de sentirlo tejerse con nosotros, como que dialoga con nosotros, en el ahora. Pero no es que tengamos que hacer una separación con el pasado, una línea, pasado, una línea, futuro, no. El ahora dentro del pálpito del Padre, porque es eso, el Padre como corazón del todo palpita y genera el instante que viene en mi corazón para que yo sintiéndome a mí pueda sentirlo a Él y ser con Él. Ese tiempo dentro de Él existe y funciona en espiral, lo conecta todo une el pasado, une el futuro y lo trae aquí, a tu ahora, a tu decisión, a tu sentir, para que allí, desde la experiencia que ya tuviste, desde las posibilidades hacia adelante, centradas en tu decisión de la hora, te sientas acompañado, acompañada, por quien es la causa, la fuente, el principio y la finalidad en todo. El detalle está en cuando no sabemos manejar este, esta unión del tiempo. Y por apegos del pasado, por ilusiones del futuro, por fantasmas de lo que pasó, nos salimos de nosotros mismos y nos salimos de la hora. Ahí perdemos el regalo. Todo lo que te saque de ti mismo y todo lo que te saque de este instante, Está pretendiendo robarte el regalo de tus posibilidades de elegir y de sentir, de ser uno con el Creador. Te pones a pensar en lo que está pensando la otra persona o haciendo. Te pones a pensar en cómo hubiera sido si dijeras o actuaras de otra manera ayer. Te vas y pierdes el tiempo en cómo podría ser mañana. Y en todas esas posibilidades te sales de ti y te sales de la hora. Y en ese momento pierdes el regalo de la vida real, porque no estás aquí y ahora. Y pierdes la posibilidad de tus elecciones y pierdes el sentir de tu origen, de tu esencia y de tu propósito. ¿Sabes qué es? Algo que considero fundamental en esto, clave. Que cuando algo del pasado, del futuro o de otras personas nos sacan de nosotros y del ahora, su poder es inversamente proporcional al amor que te tienes a ti mismo. A la confianza, a la fe en ti. Es decir, entre menos me amo, más posibilidades hay de que algo externo, otras personas, situaciones, el pasado o el futuro, me saque de mí y me saque de la hora. Entre menos confío en mí, más me pierdo de mi presente, del regalo. Pero entre más confío en mí, entre más me amo, entre más tengo valor sobre mí mismo y reconocimiento de lo que soy y de lo que puedo, menos posibilidad hay de que algo externo me haga perder el regalo. Y eso tiene que convertirse en un diálogo interior. El diálogo del valor, de darme el valor. Para que en él ahora mis posibilidades y mi conexión con Dios, con el todo, con la vida con la creación que me rodea, con lo maravilloso de ser y de existir, lo conservemos, lo disfrutemos y nos demos cuenta que es un regalo infinito. Así es el ahora, que solamente se puede vivir en el adentro, en, en vivir conmigo, para encontrar esas, ese mar de posibilidades y encontrar la conexión con el todo y con su fuente. La clave, la relación conmigo, el amor conmigo, es, es de concluir entonces, no hay poder de la hora si no hay conexión y centro en el corazón. ¿De qué sirve la hora si la decisión que tomo en mí ahora no es la de sacar lo mejor de mí? Mientras que el ahora en su poder se multiplica cuando logro centrarme en mí. Se siente algo indescriptible, yo lo digo así, nada tan liberador como vivir en el ahora y centrado en tu corazón. ¿Por dónde empieza todo esto entonces? ¿Qué tienes que hacer? Haz ejercicios, saca un momento, ahora mismo si quieres y si puedes. Lleva tu atención a tu corazón, a tu pecho. Enfócate allí y practica eso. Siéntete desde el corazón. Ahí conectarás con, con la fuente de tus mejores intenciones. Porque vas a sentir la intención que tiene el Creador contigo, ahí en tu corazón. Entonces el ahora se vuelve fantástico y la constante de vivir de verdad. Pero tienes que hacer eso, tienes que enfocarte en tu corazón. Y también desde ahí vas a sentir en ese eterno presente, en ese ahora, la gracia, la magnificencia de lo que es la creación. Vas a sentir el corazón de la planta, vas a sentir el corazón del mar, vas a sentir el corazón del ave, de la flor, del sol del agua, de cada montaña, de la piedra, y vas a sentir el ser uno. Ese es el regalo que es el ahora, que todos tenemos dispuesto en el presente. Gracias por escuchar y ver, corazón.